familia les traigo este video donde vamos a hablar de cómo hacerle el staking a los estadios de la nfl dejen encuentro aquí está este es el, el evento están construyendo 8 estadios quieren que la comunidad ponga 0.01 sparks y lo que van a hacer van a rifar 10 Cajitas de estas de Mementos de Legits por cada estadio. Uh, un total de 80 creo. Entre más días lo dejen, más, no sé si más boletitos les salgan. No sé, la verdad no, no le entiendo bien cómo está esto. Pero si quieren hacer esto, para lo menos conseguirse un boleto por cada estadio, tienen que hacer el staking. El problema es que mucha gente quiere hacerlo al mismo tiempo. Se puede tardar uno mucho varios minutos para poder poner los Sparks en el estadio. Hace el año pasado nos pasó lo mismo y Jack nos dio una información y otra vez no las acaba de dar porque en su página de el Spark Exchange tiene aquí los um, estadios y lo único que tenemos que hacer es buscar ese el número de Stake. Y por ejemplo, vamos a hacer el de Las pegas Aquí en el ojito, si se van a su cuenta del Spark Exchange, se van donde dice Rent your Sparks, para que renten sus Sparks, en el martillo Live Listing. Y aquí nada más seleccionen para que salgan primero los estadios. Es lo que queda para que ya tenga todo el, lo máximo de los Sparks. Pero nos venimos aquí al, al ojito este. Nos sale este link. Lo seleccionamos. Este es el número que necesitamos. ¿okay? Muy importante, recuerden eso. Ahora, si nos regresamos al Discord, puse que el documento que nos dio Moshi Check el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, ah, pero en fin, abran este documento aquí, abran el link, y es este documento tienen que seguir los pasos vamos a hacer el ejemplo ahorita familia Uno, por lo menos y lo único que va a cambiar en esto es este número el número del memo aquí donde se escriban este número familia será dependiendo del estadio que quieran contribuir a donde estaba este número de stake estos. Estos, son los que tienen que re reemplazar por este número aquí, aquí en el memo. Y lo vamos a hacer muy fácil. Les voy a dar un ejemplo para que vean, ok. Así es que nos regresamos al, al documento primero. Vamos a buscar Las Vegas. 3333 33 All Davis. Ah, ya sé dónde está. Porque. Ahí tengo una propiedad. A ver. Aquí está. Aquí está el estadio. Fíjense, le pongo la. Uh, objetos de tercera dimensión. Y aquí está. Ok. Ya. Lo primero que quiero que hagan es poner esto, a seleccionar la el estadio, la propiedad. Ahora, espero no hacer los bolas. Ya le habíamos apretado el link del S, ¿verdad? Como les dije, les dije, lo único que necesitamos es este número. Se vienen a la cuenta de Atlan en, en, en el EOS. En el documento está todo, toda la información. Está el link de cómo llegar acá. Se vienen aquí donde dice todos los tokens. Este es los tokens de Spark. Es este USPK. Aquí en el memo. Vamos a copiar. No lo copié. A qué tonto soy. Bueno, vamos a poner las pegas. Es 1123-250. Una vez más. Uh, es este que está acá. 123-250. Este es el número. ¿Ok? Que. Okay. El que van a reemplazar para, para cada estadio. está ponemos enter y lo que estamos buscando es este relojito aquí y todo eso es lo que dice el documento ahora nos tenemos que esperar un minuto cuando esto se ponga en verde para que vengamos acá y seleccionemos aquí todo eso está en el documento pero les voy a dar un ejemplo para que lo vean que regresamos en medio un minuto y ahora nos quedan menos de 10 segundos casi tengo que ser rápido para hacer el cambio cuando se ponga verde eso ya se puso verde lo selecciono Ah, me va a dejar me va a dejar o no me va a dejar se congeló esto no puede ser posible aquí está Uf. Espanté. Es lo más fácil del proceso, esta parte. <risa> lo que sigue es lo más difícil. ¿okay? Vamos a contribuir lo mínimo. Solamente pongan lo mínimo. ¿okay? Van a aplicar estos recursos. Y se van a quedar aquí. ¿okay? Eso es lo que dice el documento. Muy, muy importante que lean ese documento primero. Si no, se van a frustrar y van a romper la computadora nos regresamos acá como pueden ver ya no está el reloj lo que tenemos que hacer a continuación es otra vez irnos a la cuenta de Aplan en la cadena en los tokens buscamos el del Spark USPK ponemos el número de, de stake lo copio ahí está como podemos ver ya está el reloj otra vez seleccionamos y queda un minuto y medio importante familia que no la aprieten aquí tal vez tenga suerte y nadie esté haciendo staking y funcione pero si se esperan este tiempo tal vez les haga un poquito más más fácil y es la parte más difícil porque cuando se ponga en verde, es cuando tenemos que ir al juego otra vez. No, no, le cambié. Cuando eso se ponga en verde aquí, es cuando tenemos que apretarle rápido al botón, a la flechita verde. Lo que yo hago es tener esto aquí en la computadora, la página del EOS, y en el celular es donde ya tengo todo preparado para, para hacer el staking pero como lo quiero hacer aquí para que ustedes vean a ver si funciona si no vamos a tener que hacerlo otra vez más todo el proceso pero solamente voy a grabar lo de la flechita ok tiene que ser rápido esto aquí ya estoy preparado 7 6 5 4 3 2 1 oh, ya se cambió y la aprieto Perfecto, nos salió la primera. No lo quería hacer otra vez. Ahí está. Así es como se hace, familia. ¿Okay? Una vez más, les recomiendo que se vengan aquí al documento, al link, que los va a llevar al documento, que es este. Lo lean primero. Vean, y ya ven todo el video otra vez, para que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Muy, muy importante aquí como por ejemplo dice que paren cuando lleguen a esta sección paren la primera vez para que les pueda funcionar Porque si hay mucha gente haciendo el staking les va a decir ups que alguien ya le hizo staking este documento como les dije está pinchado ah, vamos a ver aquí en la, en la plaza mayor en los mensajes pinchados es donde tenemos este documento ok bueno familia espero que este tutorial les haya ayudado aquí están en las en el salón principal aquí están los números de staking si los quieren ver muchísima suerte pongan lo mínimo y a ver si se ganan una cajita de jets de que creo que les pueden sacar unos entre 20 mil a 50 mil upex dependiendo del del jugador Bueno familia que tengan bonito día y bonito fin de semana y nos vemos despuesito en el metaverso.